para yo leer algunos párrafos de este artículo muy importante porque este es un tema que yo quiero que ustedes le presten atención y es un tema que yo lo he tratado en muchas ocasiones porque eso tiene que ver con el futuro de este país y lo traté esta semana ese, ese tema yo quiero que ustedes me le presten atención a esto porque yo esta misma semana decía Lo difícil que está la República Dominicana Y el tránsito que lleva Pablo Macchini dice aquí Rafael Leónidas Endorgan Bolsonaro Mírenlo ahí Como se titula el artículo Es lo que quiere decir eh, Mírenlo ahí Rafael Leonidas Endorgan Bolsonaro Es que nosotros vamos como, como país, como sociedad, a un Rafael Leonidas Trujillo, o un Endorgan que es el presidente de Turquía, Raí en Endorgan, o Bolsonaro que son, ya ustedes saben que eh, eh, J. Bolsonaro, el presidente de Brasil, fue un militar de mano dura, capitán del ejército brasileño, golpista asesino y ese es el que gobierna Brasil de manera dictatorial entonces préstele atención para luego yo porque este país va mal y es muy probable que culmine mal óiganlo bien dice porque es un tema que yo lo he tratado en otras ocasiones con el buen corazón de un adolescente enamorado y la ternura y el cuidado de una madre primeriza, así andan las autoridades del INTRAN, suplicando a los señores padres de familia que por favor registren su motocicleta. La aplicación selectiva de las leyes va a hundir a este país, regalándonos cuando menos, cuando menos lo esperemos, y voto a voto, un Rafael Leonida Endorgan y Bolsonaro, y ya me explico, a los lo pobres padres de familia, eso lo pone entre comillas, y cuando se pone una cosa en comillas, es de manera sarcástica, de manera crítica, los gobiernos les temen porque son muchos, son muchos, los padres de los, eh, cuando se habla de, de, eh, así en esos términos literarios, de padre de familia, es que eh, eh, a nombre de, de ser padre de familia, mucha gente aquí violan las leyes, y cuando le quieren aplicar la ley, alegan, ah no, yo me gano la comida ahí, no importa que viole todo, mira que fulano, y si le quieren aplicar la ley, dicen que, el que le está picando la ley es un tipo inhumano porque no le permite que el tipo se busque la comida, pero es que, es, que, es, que, es que donde empieza el derecho mío termine del otro. Yo no puedo abusar de una serie de normas que como país civilizado no. tenemos tener, de que yo me dé la gana, atento a eso, de que de padre familia, hacer la cosa donde a mí me dé la gana y a mí no se me pueda aplicar la ley. Y hace mucho que este país está mal así. Yo me cojo una acera para yo montar en una acera que no se debe un negocio porque yo soy un padre de familia. Yo monto una fritura donde me dé la gana y hay que permitírmela, porque yo soy un padre de familia. Y así sucesivamente. Yo puedo andar sin cascos protectores, sin cosas, porque yo soy un padre de familia y ando conchando. Y a mí no se me puede aplicar la ley porque yo soy un padre de familia. Y eso es jodido y tiene jodido este país. Porque a nombre de ese padre familia se cometen toda la locura y toda la travesura, vida y por haber. Y oigan esto, los gobiernos le temen y si las autoridades militares o policiales les exigen respeto, se graba el acto de imposición de ese respeto, se sube a las redes y se daña la imagen del gobierno y los gobiernos reculan y frenan a las autoridades. A los dueños de motocicletas, las autoridades les ruegan cumplir las leyes. Mientras el ciudadano común de la decencia y las 14 horas diarias de trabajo se le aplican todas con la rigorosidad de un verdugo y la precisión de un reloj suizo. O sea, ¿qué quiere decir? Que gente de trabajo, los gobiernos le aplican la ley en impuesto internos, se le aplican allí, pero como son gente decente, que no andan armando rebuses ni nada. Esos son los que pagan la cuava. El que puede hacer una turba y una vaina, a ese gobierno, por populistas y por irresponsables, le tienen miedo. Porque de una vez se alega, ¡ay, qué criminal qué, es qué esto, qué lo otro! Cuando Ale Díaz, siendo síndico de aquí, quiso recuperar los espacios públicos, un grupo de guanajos se opuso. ¿Eh? ¡Qué malo! Eh, se busca la comida allí. Y lo criticaron hoy, hoy, hoy. Muchos claman a Alex. Muchos claman a Alex por el desorden que hay hoy. Ya la gente volvió al, al desorden. Es un desorden. O donde quiera un, un vendedor. Ve, ve Ale, Ale, Ale, Ale logró desalojar toda esa casucha que había en la San Francisco. Que hoy esa calle se ve bonita y se ve ordenada. Que nadie, ningún cínico se había atrevido a hacer eso. La, Ustedes no recuerdan que las aceras estaban llenas de chucheros. Pero él, él lo hizo, no importa que lo atacaran y quisieran de todo. Y esa fue una medida que yo la apoyé siempre. Porque los espacios públicos son de ciudadanos. Nadie puede venir a nombre de que de padre, familia, coger y montarse ahí. Porque eso es un irrespeto a mí y un irrespeto a usted. Entonces... Todo hombre de la micro o gran empresa sabe lo que ocurre si se atrasa 24 horas en el pago del anticipo. A esos comerciantes y empresarios, si se atrasan con el anticipo, le ponen multa, le ponen mora. Ah, pero hay que rogarle a los que violan la ley para que vayan y... Entonces lo que dice, eh, un país cuando está así, va rumbo al colapso porque los gobiernos les temen, los gobiernos dicen que por populismo y porque van a buscar votos, permiten que las cosas malas se sigan haciendo y no aplican la ley y no es que usted tiene que ser un dictador, es aplicar la ley, punto, aplicar la ley democracia, la regla de que todos debemos vivir en convivencia, pero yo no puedo violar el derecho del otro, entonces dice aquí, y el porcentaje del monto de recargo dependerá según el tiempo de atraso. Para no hablar de lo que pasa cuando en un control un agente del orden encuentra a un ciudadano sin pinta de violento ni de modales, perdonabilidad, con su licencia de porte y tenencia de arma vencida, un día o una semana. En ocasiones la incautación termina en robo. O sea, una persona que se pasa dos días con una licencia de, si es un tipo decente, lo maltrata, la policía le hace de todo. Y le quitan la, el arma y de todo. Porque el hombre decente aquí es que es, que es mal, mal, maltratado. En vez de sencillamente aplicar la ley en su magnánimo corazón, cuya bondad envidiaría la madre Teresa de Calcuta, las autoridades han dado de plazo hasta el 30 de octubre para que los muy señores registren su motocicleta. Hasta la noche del martes pasado, menos del 13%, oigan esto señores. Menos del 13% había acudido al cariñoso llamado. En un país el Estado es incapaz, y el nuestro lo ha sido desde mayo de 1961, de hacer cumplir las leyes, cuando con su aplicación selectiva de las normas, a lo más tranquilo insista la desobediencia civil y rompe el contrato social que la Constitución representa. Es que estamos al borde del abismo y solo falta un demonio que nos pida dar un paso al frente, hay país, país, país, o sea, eso que Pablo Macchini escribió hoy sobre el rumbo que lleva el país, porque aquí cada quien quiere hacer lo que le da la gana y no se respetan las normas, eso nos conduce a al despeñadero, señores. Y los ciudadanos conscientes, todos los ciudadanos conscientes, apoyan eso. Pero el tigueraje va a decir que no, que, ¡ah! qué sé yo qué. Aquí tenemos a Luis Toribio, un hombre que vivió muchos años en Estados Unidos y que sabe de muchas, de reglas urbanas. Buenas tardes, Luis, hermano. Buenas tardes, hermano, gracias. Qué placer escucharte. Sí, estaba fuera del país por unos dos meses, porque tenía un problemita ahí de un lagrimero de los ojos, que aquí gasté todo el dinero del mundo y no me lo Y no conseguido. te lo resolvieron aquí. ¿Lo resolviste y, allá, y, hermano? Y allá en Pensilvania, en 20 minutos me lo resolvieron Oye, me, Oigan esto, de, esto de, señores. Lo que me es me me este país. Taparon. Me destaparon me, me los conductos lagrimales que estaban tapados. Estaban tapados. Y aquí Porque nadie podía de, resolverte eso. Bueno, yo, yo en Santiago en Santiago... Fui a, tener, a tres de los mejores y, y era cuatro y receta, una receta. Oye, bien, una receta de gota me costaba siete mil, seis mil pesos. ¡Ay, Dios santo! Oye, oye, una gota. ¡Ay, ay, ay! Una, ay, ay. una, una sola gota costaba dos mil setecientos cincuenta pesos. Y cuando fui a Estados Unidos, el hijo mío en una, trabajaba en una farmacia, la gota le, le, le, le costó allá la misma gota. Sí. Costó ocho dólares. Oye ocho dólares miércoles ustedes están escuchando señores no, no. ¿Qué está fe este país pero oye yo no sé cómo es que los pobres vamos a vivir oye bien oye bien esto la gota costó ocho dólares ya trajeron... Ahí. la que te costó aquí la misma gota luis que te costó aquí siete mil pesos en caro en la farmacia caro porque costó mil cincuenta y la gota se la dejaron a él porque estaba en ocho dólares ellos la venden en la farmacia la venden a diez pero como sí. estaban en la farmacia se la pusieron a 8 entonces él se metió en internet hijo mío y buscó en México la fabrica y en méxico se cosa la a los a los a los a los distribuidores como a tres dólares y y a 4 dólares no sé cómo vamos a vivir en este país este oye, país que, está mal es porque es que cada quien pone los precios que quiere y no hay autoridad oye el pobre y no hay autoridad pobre, este es un paz, país de ladrones y de estafadores no, no oye y esa la medicina debe ser prioridad claro Especialmente de pobres. Ustedes ven lo que yo acabo de leer. Ustedes ven. Métanle mano a esa gente, esos farmacéuticos, ladrones. Metanle mano. Sí, en cuanto a eso este, a este, a este de los motores, eh, no es verdad que para esta fecha van a organizar este deterioro de los motores. Mira, al gobierno le sale muy costoso cuando un motorista tiene un accidente y va sí, a quitar que sí, sí, sí. un mes ahí con, sí, con dos piernas rotas. Así que mismo. Es que tenemos que tener el control de que si el cargo protector que se importa para el motor tiene estándar de calidad, para que si el motor se cae, el motor no se cae o choca, pues la cabeza, que es muy vulnerable, tenga su respaldo y el hombre no se rompa la cabeza. Entonces, cuando tú ves que los motores están tan desorganizados, que no tienen una direccional que cuesta eh, una miquita que cuesta 15 o 20 pesos. Porque ellos te doblan y tú no sabes cómo te doblan y tú te lo llevas. O sea, aquí hay un deterioro total en este país. Pero tenemos que ayudar, el gobierno tiene que ayudar a reorganizar el sistema de dos ruedas de este país. Lamentablemente, hasta que no se organice el sistema, no tienen a su cargo, protector, su seguro, su licencia, sí, su luz, sí. ola, no vamos, y su placa, y sí. que todo esté identificado, no vamos a tener ese sistema organizado. Se yeah. requiere más de seis meses para hacer eso eso es verdad sí. eso es verdad Luis. muy muy correcto Vamos a hablando después. pues está bien hermano claro. y, y gracias por esa información tan importante y usted sabe que está querido hermano Usted sabe que está querido vale, eh, vale. Ah, esta cosa, Sí. todavía no me he resuelto el problema el síndico de esta calle que antes 10 el aguacero y parecía que se podía poner un, una lancha se podía tirar ahí de tanta agua porque todavía lo que pasa es que no lo han terminado. Eso es una inundación aquí tremenda. No han terminado todavía. Ay, no, Dios no. mío, Luis, caramba, qué barbaridad. Mándame después que, que, que cuando eh, lluevo otra vez. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias, gracias, Luis, hermano, caramba, qué barbaridad.